Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy verás con Steffi y Serge el ejemplo del tanque con la manguera en la vida real. Buena suerte. Para reforzar lo visto en el video de voltaje, corriente y resistencia, traeremos el ejemplo del tanque con la manguera a la vida real, pero en vez de un tanque gigante, una manguera y tu bebida favorita utilizaremos una botella de plástico, un pitillo y agua. Recordemos que el nivel de agua en la botella sería la diferencia de potencial, la presión que hace bajar el agua es el voltaje, el agua que fluye por el pitillo sería la corriente y el ancho y el largo del pitillo sería la resistencia. Podemos observar que a medida que va bajando el nivel del agua, disminuye su presión, es decir el voltaje, y disminuye el chorro de agua que sale el pitillo, es decir la corriente. Llegará un punto en el que el nivel del agua es tan bajo que no hay presión suficiente para que fluya más agua por el pitillo. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.